Una noche de luna plena, es hombres lobo van a convocar a atular para hacer una reunión. Es zombies van a salir de esforicóns y se van a meter a espiar tablier que acordaban. A la fin, es hombres lobo, es van pillar. El mainate de hombres lobo va a decir. Tancadlos en las niñas gacholas hasta que no escapen. Esperad, si no tenéis esa libertad, Y si quieres, os podéis ayudar a hacer lo que decís. Invadir plan. De acuerdo, os dejaré libres y dentro de una semana, la tu de luna, acudiré aquí. Con que así nos van a A la semana siguiente van a quedar otra vez a charrar. En estas, que dos minas que venían de las piscinas van a sentir voces. Amagadas de saga de un hueso se van a enterar de todo lo que planeaban aquellos galopans. Hasta es que tienen que meter en a contarles ¡Corre, corre! Entre mis tanto, charraban los hombres lobos y los zombis. No sé por qué tienes la idea de invadir este lugar tan chico. Solo cuando que nos vengan se piensarán. Y... pero qué no aguantan a Insta que llegan los grandes? Porque tendrán que marchar patata a un buen trozo. A más se en en caso son más miedosos. Y si no callas te cerrarán las garcholas hasta que te pudriscas. Véteme que una de las niñas se va a trobar con el país suyo. ¡Pai! tienen que marchar! Es hombres la voz, quieren invadirnos. Vaya, pero qué fatestas dices. Si no nos creéis, bien a bien. El país se va a quedar tieso cuando va a trobarse semejante colla. A escape va a tornar tal lugar. ¿Qué? ¿Y esta metisia se leería la tuya fija al trabacín? ¿No le está pamplado? No, tenés que creerme. Si no marchan luego de aquí, nos no lanzarán Stomach y hombres hombre, es pero la chen del lugar no van a hacer caso. Asinas que estos hombres y toda la familia van a emprender cara tal puerto a pasar tal Francia. Y le decía a la filla suya. Pero no me creí cuando se entrepuden con los hombres luego y a Escafilarán.